Cuando te vi, supe no tenía ojos para otra gear. Me dijo baby ahora no estoy pa' ti Cuando te vi, baby cuando te vi, yeah Cuando te vi, supe no tenía ojos para otra gear. Me dijo baby ahora no estoy pa' ti Cuando te vi, baby cuando te vi, yeah Ella es mi loca, la vez en la noche que importa Si ponemos reggaeton lo baila siempre conmigo Su nota, no querer más no eso no importa, si cuando me llamas por la noche yo estoy prendido, ella es mi nene su bandido, yeah. y si un día caigo baby ven a visitar, que deja ese cuerpo yo nunca me voy a olvidar, aunque con otro en la cama yo soy tu estás. nadie te va a dar como yo te voy a dar, cuando te vi, supe no tenía para para traguir, La beso en la noche que importa si ponemos reggaetón lo baila siempre conmigo por venganza el culo yo le castigo Vete en su nota no quiere no beso no importa si cuando me llama por la noche yo estoy prendido